Yo soy Nicole. Yo soy Grecia. Somos Indicaizativa. Somos gemelas. Ambas estudiamos Administración Hotelera. Y tenemos un proyecto de Indicativa donde compartimos información acerca del cannabis. Recuerdos del cannabis Es cuando Tenía 14, 15 años Mi mamá me llevó a una Conferencia de una niña que se llama Grace, esta niña Era una niña con epilepsia Los papás pasaron a platicar Sus historias, ¿no? De que también tenían Hijos con epilepsia y que tenían tratamientos Con CBD y que pues que también como los veían otros papás, los veían mal, porque cómo le estaban dando marihuana a sus hijos. Entonces eso, ellos estaban luchando como contra ese estigma. Mi mamá, al momento que estábamos cursando la preparatoria, estaba estudiando criminalística. Y entonces llegó a la casa y nos dijo, estoy haciendo exámenes toxicológicos. Me pidieron que hiciera uno en casa. A Grecia le voy a hacer el de alcohol y a, y a Nicole le voy a hacer el de la marihuana. ¿no? Salí positiva y mi mamá habló conmigo. Y me regañó que por qué estaba haciendo eso. Yo de ahí como que igual dejé de consumirla. Dije, bueno, pues ah, no pasa nada, ¿no? O sea, no, no se me hizo como ninguna adicción ni nada. Fue OK. De ahí en la universidad, mi mamá se empezó a informar más, se empezó a consumir. Y entonces un día platicó separadamente con cada una y a mí me dijo que había empezado a consumir y se había empezado a informar y que si ella hubiera sabido lo que sabía ahora, la conversación que hubiera tenido conmigo a los 16 años pues hubiera sido mucho más diferente de lo que fue, ¿no? Porque en ese momento ya no estaba informada, tenía muchos estigmas. Y pues ya que tuvo como esa apertura y ese acercamiento a la planta, pues sí, o sea, nos dijo que prácticamente se había enamorado de la planta y, y fue muy bonito porque empezó a dar una apertura en toda la familia. Como que siempre nos ha interesado investigar acerca de la planta Ajá. porque intriga mucho, entonces pues empezamos sí. a aprender y ya cuando llegamos a Colorado y hay un mercado Ajá. legal, Ajá. bueno, todas las marcas que hay allá, pues <ríe> es súper fácil. Y justo allá también nace la idea de indicaizativa porque sí. <ríe> pues unos amigos que todos éramos de México, pero estábamos en Colorado y les estábamos contando cosas de la planta y nos dijeron, ay, qué chistoso, ¿no? Deberían de abrir un canal. Grecia debería de ser Indica y Nicole Sativa, esto por nuestras personalidades. El momento en el que decidimos ya realizar el proyecto fue cuando nos regresamos de Colorado uh -huh. por COVID. Dijimos, vamos a empezar este canal y vamos a ayudar a quitar estigmas, a informar. Empezamos a hacer videos informativos acerca de como conversar con tus padres. También ayudamos a pues, ir, eh, explicar los riesgos que existen de, de no tener un consumo responsable. Mostramos como el estilo de vida, que es pues, uh -huh. una vida de como cualquier otra persona, ¿no? O sea, funcionales y que fuman marihuana porque pues, después de un día estresante, la neta es que, pues, se siente bien, ¿no? O sea, de forma recreativa. Sí, creo que hace falta mucha más información acerca de consumir y qué dosis también, porque muchas veces igual y la gente se come un brownie que lo cocinan con una onza de marihuana y pues se ponen hasta el queque y tienen como una idea completamente distinta a lo que realmente es la planta y los beneficios que tiene. Ya empieza a ser como un poco un tema más popular, entonces creo que que sí, ya, ya hay información, pero no, no está tan al alcance de la gente. Aún tienen que buscar demasiado, a veces no lo entienden. Mucha información también muy buena está en inglés. Entonces creo que está esa ventaja también, que podemos transmitir ciertos estudios al español y podemos explicarlo lo más sencillo posible para la gente. Y pues sí, que de ahí les puede ayudar para su consumo. Pues sí, es como mucho un canal para ayudarle a la gente si tiene curiosidad de empezar, pues decirles cuál es la mejor forma. Nos comparten historias Ajá. personales, o sea, nos cuentan así de no, pues es que mis papás me cacharon y me quieren meter a un centro de rehabilitación. O Ay, es que a mi novia no le gusta que fume. Incluso una vez nos llegó un mensaje, vio una mamá que nos decía es que tengo un hijo de 18 años que consume diario. ¿Creen que eso sea bueno? ¿Que me recomiendan? Entonces, pues sí, mucha variedad, mucha gente con curiosidad. Yo consumo cannabis porque a mí me ayuda muchísimo a relajarme. Entonces, mi trabajo requiere pues, que esté atenta, que haga varias cosas a la vez, contesto llamadas. Entonces, pues, si fumo, pues voy a estar muy distraída para realmente enfocarme en todas las cosas que tengo que hacer. Y también son varias responsabilidades las que tengo, entonces tengo que estar enfocada, ¿no? Y la verdad es que el cannabis a mí no me ayuda a enfocarme. La alta concentración de THC es lo que te va a hacer sentir, pues sí, high. El aceite que yo tomo tiene, tiene menta, tiene aceite de coco, es principalmente CBD, que es como más tranquilizante, más para la ansiedad. Esas gotitas me las tomo de repente cuando estoy trabajando, igual en mi hora de comida, para como relajarme y poder seguir trabajando y no estar tan estresada. Me gusta empezar el día haciendo ejercicio. Entonces hago ejercicio, hago yoga y después pues normalmente empiezo a trabajar. A mí la marihuana igual me relaja bastante. A veces no me gusta en el, durante el día porque me gusta estar activa. Entonces ya a las 5 o 6 de la tarde que ya terminé todos mis pendientes y ya me puedo como empezar a relajar más, es que empiezo a consumir y empiezo también a subir cosas a indicaizativa, a investigar un poco, a platicar acerca de lo que investigo. Uh, a veces también nos mandan productos para fumar pipas, charolas, diferentes cosas. Entonces también de repente enseño eso, enseño los diferentes tipos de consumo. Y también a mí me ayuda muchísimo para la recuperación muscular. Entonces también me gusta por eso ya en la noche, porque normalmente durante el día estuve muy activa y así. Entonces al final, como la marihuana tiene propiedades antiinflamatorias, me ayuda muchísimo justo a eso, a desinflamar y al siguiente día pues otra vez continuar con las actividades que tengo que hacer. Nuestra familia siempre ha sido muy abierta a lo que nosotros queremos hacer y también tenemos bastantes libertades. Entonces, pues sí, la verdad es que eh, hemos crecido en una casa donde o sea, si lo haces, o sea, bueno, pero sabes por qué lo haces, o sea, infórmate, ok. Si estás informada y tú tomas la decisión, bueno, lo aceptamos. Pero, por ejemplo, tenemos a nuestra abuelita que yo considero a la fecha que aún le cuesta un poco de trabajo, pero es porque ella creció con esta idea prohibicionista, con todos estos estigmas. O sea, ella vivió toda, este, toda esa etapa. Y por ejemplo, tenemos también primitos chiquitos. Y a ellos, pues de repente, mi mamá tiene una plantita. Y les contamos, ¿no? Acerca de la planta. Y les decimos que es medicina. Y ellos lo entienden así, lo ven súper normal. Entonces es muy. Interesante ver cómo es alguien que tiene el estigma y que se lo, está se lo estás quitando poco a poco a alguien que está creciendo con una idea de que eso es normal. La información que tenemos de otros países creo que también ayuda mucho y entonces ya tenemos también parafernalia que tienen en Estados Unidos y diferentes formas de consumo, como ahora puedes tener gomitas, sprays, pues sí, comestibles de, de, de mil y un cosas. O sea, ya ves artistas Ajá. que salen en películas fumándose un porro, ya empiezan como a introducir estos términos que pues son de consumo de cannabis y pues cada vez se va popularizando más. Para mí, ser un Pacheco funcional es que no afecte tu rutina diaria, no afecte lo que, tus deberes, tus obligaciones, que puedas ser responsable, que también administres una dosis que sea la adecuada para ti, para el momento en el que la vas a consumir. Así como tomo matcha, así como hago ejercicio, así como leo, trabajo, etcétera, pues así mismo tengo un consumo responsable de marihuana. La energía de la comunidad canábica, creo que todos lo sabemos, cuando todos fumamos, pues es una conexión muy bonita. Se pueden generar pláticas muy padres, muy introspectivas, muy beneficiosas para todos. Creo que la comunidad es siempre lo que nos va a inspirar a todos. Estar abierto a diferentes posibilidades, diferentes temas, diferentes tipos de pensamiento. Y no tener miedo a ser nosotros mismos, porque cada uno somos únicos y debemos pues buscar lo que nos apasiona y desarrollarnos en eso, porque creo que cada quien es capaz de hacer todo lo que se proponga. A mí lo que me lo que me encanta es la respuesta de la gente, o sea y la, lo que ellos comparten también. Eso es lo que a mí como que me motiva a seguir adelante con el proyecto.